Bueno, vamos al tema central del día. Eh, entidades buscan establecer marbete de seguro digital. Vamos a ver qué, qué nos tiene producción con relación a este tema. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, el INTRAN, y a solicitud de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, CODOAR, y sus eh, compañías asociadas en coordinación con la Superintendencia de Seguros, se reunieron buscando consenso para el establecimiento del marbete digital o electrónico de pólizas de seguro de vehículos de motor. Con este sistema se busca reducir al mínimo la circulación de vehículos sin seguro en la República Dominicana, lo que en la actualidad es una cifra bastante considerable, que pone en juego vidas y bienes de maneras irresponsables. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, SET, podrá en tiempo real verificar que los vehículos en la República Dominicana tengan sus pólizas de seguro al día. Eh, bueno, esto básicamente es algo que le beneficia a los aseguradores y reaseguradores, pero eso que se plantea aquí es una mentira del tamaño de este canal. ¿Cómo así? Pero, pero a, espero a, eso. Dicen ellos que lo que en la actualidad... Una cifra bastante considerable que pone en juego vidas y bienes de manera responsable, refiriéndose a vehículos que circulan sin seguro. Si hay unas entidades irresponsables, son los seguros. Y si no, pregúntele a los abogados que ejercen, que ejercían en la vieja ley 241 y los que ejercen o siguen ejerciendo el derecho en la ley 6317, que es la nueva ley de tránsito terrestre. Las compañías de seguro no pagan los accidentes de tránsito. Los, las víctimas y los abogados de las víctimas tienen que transarse por caballá, por chelitos. ¿Ustedes saben por qué? Porque todas las, todas las, ¿cómo te digo? Todas las instancias las recorren, todas. Ahora llegan hasta el Tribunal Constitucional. Para, Aún para que se cansen el camino. Sí, sí, Exactamente. Sí, sí. Son, son verdaderos estafadores. estafadores, entonces. Son fascinerosos las, los seguros de, de, de, de, de vehículos. Y te lo digo porque yo como abogado, cuando comencé a ejercer... Entonces el afectado no tiene quien lo defienda. No, no, absolutamente. Entonces, imagínate, mire, yo me voy a reservar el nombre porque fue mi gran amigo y le tengo un cariño enorme. A mí me hablaron hasta de Pero, buscar un, un documento en Santo Domingo que era necesario. ¿Tú tuviste un que, accidente? Eh, sí, una, una, una familia afectada. Eh, a Santo Domingo, porque qué sé yo, que, que era 24 horas. Un sinnúmero de, de, de solicitudes mire, y de requisitos que simplemente yo archivé todo y, y, y lo guardé. Mire, aquí por hubo un abogado que trabajó con la, gastando dinero y gastando y no sale el seguro. Aquí hubo un abogado que trabajó 30 años con la San Rafael, que era la aseguradora del Estado, la compañía de Seguro San Rafael, creo que ya ha desaparecido, la vendieron con el asunto de... Bueno, la cuestión es que ese abogado era uno de los mejores procesalistas que ha dado todo este, toda esta parte de la República Dominicana. Óyeme, a ese hombre no había nadie que le ganara un caso, no había nadie que le conociera una audiencia. ¿Saben por qué? Porque si no había una, un motivo de reenvío, él se lo inventaba. Y los jueces, esperando a ver si era verdad, entonces le daban el remio Porque también ha habido una actitud muy complaciente de los jueces en, el, en este sentido. Y por eso los casos se eternizan. Por eso tenemos una mora judicial enorme en este país. Entonces, eso que dicen ahí es porque ellos se quieren beneficiar de un sistema en el cual el Estado obligue a la gente de alguna manera a sacar su seguro sí o sí. Para que entonces ellos puedan vender más seguro Pero porque al final se van a quedar con todo. Mira, habría que ver qué eh, tan cierto es esto que se busca, de que en República Dominicana eh, se elimine, o sea, el interés que ellos tienen, hay que ver qué tan cierto es el interés de que ellos tienen, de que se elimine eh, el, la cantidad de personas que no tienen el seguro, y que... Por defecto, entonces, dice la información que se da en este acuerdo que se busca para eh, reducir al mínimo la circulación de vehículos sin seguros. Y dicen ellos que eh, detrás de esto eh, se busca que la gente pues, pueda dar eh, ese soporte económico que se necesita cuando se tiene un seguro de vehículo. Pero ahora bien. Aquí hay que ver y medir la cantidad de vehículos que hay y de qué año y qué cantidad de, se, de gente utiliza el seguro de ley. Que sabemos que, como bien dice Amado, no, más, no da más para tú decir que estás eh, en orden con la ley, de que tienes un seguro, porque hay que o sea, eso está establecido, que usted debe andar con el seguro de su vehículo. ¿En qué punto busca este, esta unificación o esta alianza que se busca lograr eh, realmente dar soporte a las situaciones que se te presentan en el ámbito económico, el daño a terceros, que el seguro de ley no te lo cubre. Y la cantidad de gente que está o que no usa el seguro de su vehículo, Entraría en esto, pero no sería dándole esa necesidad que se tiene con el tema de los seguros de ley en nuestro país. La mayoría de gente lo que utiliza es el seguro de ley, a menos que sean vehículos ya muy modernos que sean del año. O sea, me parece que esto es más que un acuerdo en busca de hacer negocios y de que se beneficie tanto esta asociación, eh, o la como se llama la Cámara Dominicana ah, de Rescado Cadoar, uh -huh. y las compañías asociadas. Uh -huh. En el fondo, lo que se ve es un negocio más que se busca hacer. Eso es lo, lo que me parece. Bueno, con relación al marbete digital, realmente yo no sé de qué va a constar este marbete. Sí, sí, sí sería importante de que una vez que se, que se vaya a implementar, eso no solamente incluya la parte de los seguros, porque es absurdo. ¿sabes? Ya con el hecho de que la ley eh, te obligue a tenerlo, eh, eh, entiendo que es más que suficiente. Y más que eso, que el marbete sea específicamente para lo del seguro. No, no. Lo que yo creo que este, este barbete debe recoger, debe recoger todo lo que tiene que ver con, con, con el vehículo y que te permita visualizar, por ejemplo, <risa> Eh, si se quiere, la, hasta la propia condición del vehículo, eh, cuando ese vehículo, por ejemplo, pasa por algún por algún lugar, ¿verdad? Eh, eh, no sé si hay, si hay facilidades de manejar de cuando ese vehículo, por ejemplo, se fue en rojo, de cuando ese vehículo, por ejemplo, está andando a alta velocidad, eh, todo eso. Mira, es más yo, bien no, yo no lo sé lo que si... debería implementarse aquí con una con la idea de la seguridad. Yo no sé si los muchachos que están aquí, que casi todos tienen motores, han tenido la experiencia de que cuando van a sacar placa le ponen en la luz delantera al motor un puntito negro. Eso es eso es un lector digital. No sé si... ¿Tú, tú, tú sabías? No, no me han... Ok, todos los motores no deben tener lo que tienen placa, por supuesto. Porque los que no tienen placa, entonces cuando tú vas a sacar la placa, sobre todo cuando tú sacas la placa por primera vez, te le ponen un sticker transparente que tiene un puntico negro que no afecta la luz, porque lo ponen en la parte delantera. Cuando el, el motor viene, el, el policía le, le muestra, al, pone la pistola, la que utilizan para, no el, la pistola de él, sino el sino, radar, <risa> el radar sí. exactamente, la pistola del radar, y ahí le baja toda la información de esa motocicleta. O sea, que aun cuando tú no tengas placa, esa, esa, ese, ese motorista, ese policía sabe que tú sí sacaste placa y que probablemente se te perdiera. Correcto. O sea, toda la información del motor, el propietario, la marca, el año, eh, todo. Pero, Pero eso es aquí en República Eso Dominica. es aquí en este país. Yo tengo un motor... Yo tengo un motor, Señores, yo tengo pues, una motocicleta, pues yo soy un hombre que todavía pero, me engancho en un saltamontes. En pero vayan vaya, vaya a grabarme un motor de esos, de los que están ahí, hay como 500. Háganle que, una foto para mostrarlo Por favor, a alguien aquí. que baje eso, ¿no? y que me haga una foto por lo menos a los cinco primeros motores que hay, a ver si tienen eso. Sí, sí pero mira, los muchachos dicen que sí. ¿Sí lo tiene Sí. La guagua. La guagua. No, porque no la guagua. Ah, bueno. <ríe> no, ah, no, pero pero prácticamente... Blackie tú tienes motores. Tiene el puntico negro. Sí, mira pero ahí, yo yo francamente tú no Tú desconocías ¿no? Lo, no, no lo sabía, es, que es Ya importante. han motores. Pero pero mira eh, el ah, colmo, eh. pero espérate, mira el colmo. El colmo es que la, que la, que la Dirección General de Impuestos Interno se dedica a hacer ese tra eso y la policía no tiene el, el, el radar para le el lector entonces, <risa> entonces no estamos en ¿Qué nada sentido tiene pues tú que necesitas tú... eso pero también el lector claro qué sentido tiene que tú lo tengas? Amado, pero llamadas? está bien la parte de que pueda hacer digital el seguro Sí, lo que hay sí, que ver sí. es lo, detrás del acuerdo, que es lo que me preocupa. Lo, exacto, es el acuerdo. Lo que yo digo es que eso que ellos dicen ahí, que, que sí. sí, que mira que es lo que dicen. Tenemos una llamadita. Sí, un, un segundito al, al, al amigo que está ahí. Dice, sin seguro, dice, dice, con este sistema se busca reducir al mínimo la circulación de vehículos sin seguro en la República Dominicana, lo que en la actualidad es una cifra bastante considerable que ponen en juego vidas y bienes. Eso es mentira, porque los seguros no pagan en este país. Vamos a ver, buenos días. Muy buenos días. Eh, Bu Buenas. Yo escribí ahorita por WhatsApp a Carlos Gutiérrez, con respecto a la pregunta del día. Ajá, Ajá diga. ¿Hala? Yo lo que, lo que quise decir ahí es que en el 2012 cuando la división del PRD, Miguel Vargas era el presidente de ese partido y recuerden que Miguel dijo que no se iba a montar en la, en la, en la Pantana, como para, como para apoyar a Hipólito Mejía. Entonces yo lo que digo es que Hipólito y su grupo se desesperaron porque ellos tenían que esperar que Miguel cumpliera su mandato de presidente del partido. Entonces, sacarlo como presidente del partido. No quiere expulsarlo como ellos hicieron. Eh, eh, era lo mismo que, que la gente de Danilo, que Leonel era el presidente, el presidente del partido. Mi amigo querido hizo todo lo que hizo y esa gente se mantuvieron ahí. Mi amigo querido, mi amigo querido, pero fue él quien nos expulsó a nosotros. Sí, sí, realmente sí, lo, que lo que pasó ahí lo dentro, lo dentro lo del, del PRD, PRD fue, fue culpa de, de mí. Él nos expulsó a ustedes nosotros a e incluso, partido, e incluso ¿cómo lo, cómo lo oye Yo la historia. Por años, por eso, eso lo puso a ustedes. Oye la historia, nos expulsa a nosotros e incluso puso sus gentes a, a estar. Eh, haciendo Yo no encuentro ni cómo decir A robarse prácticamente La posibilidad de que Hipólito fuera presidente Si sí, realmente una, una eh, estoy en... mismo, Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte Estoy de acuerdo contigo en esa parte pero, pero ustedes tenían que esperar Que él cumpliera con sus cuatro años Entonces sacarlo de partido Por ejemplo Guido no se la ha... Hipólito lo quiso sacar a él hmm. sí, Él siendo presidente por 4 años Por ejemplo Guido se ha quedado ahí ha desgastado. Ahí 37 sentencias. 37 sentencias. Y Miguel Vargas no le ha hecho caso a nada de eso. A nada. ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene el apoyo del gobierno. Que coja su cosa. Que se la lleve para su casa, que la ponga bajo de la cama, que siga haciendo negocio. Ya nosotros no pensamos en eso. Gracias. No, claro, a y más ahora que ya el PRM, desde eh, eh, de, de, de, de, de, de que salió de, de, el desprendimiento del PRD, se convirtió en un, en un partido realmente mayoritario. O sea, eh, en honor a la verdad, el manejo de Miguel Vargas Mandolado a lo interno del PRD, cuando estaban unificados, eh, no fue el más adecuado. Y naturalmente, sí se entiende la salida de, de ese grupo de PRDista que luego conformaron entonces eh, el PRM, que ahora son opción de poder. Y es el resultado de lo que está aconteciendo hoy. O sea, el PRD no es más que siglas encabezadas por, por Miguel Vargas Maldonado, que decía en principio del espacio, ¿qué va a hacer Miguel Vargas en el ámbito político cuando el PLD salga del gobierno? Mira, ahí No va a hacer nada porque ya destruyó todo lo que pudo haber construido. Ciertamente ese, el partido eh, el PRD eh, ha, ha bajado mucho, pero eh, yo no creo que sea solamente siglas porque fíjate tú que en, en las elecciones pasadas, en el 2016, Amica Romero es senador por el aporte que le hizo el PRD. Eso fue en el 16. Eh, sí, pero ahora Eso está destruido. Anota ya. la fuerza, muchachos. Eso anota es eso un enteleque, eh, eso es un baúl. Los El, votos ah, del sí. PRD en la aquí en San Francisco de Macorís es posible que, que le den un empuje muy fuerte a Miledis Núñez. El escenario político ha cambiado bueno, mucho. Ella bueno, la candidata, si ella es la candidata Miguel Vargas. Bueno, yo le estoy diciendo en función de, lo que, de la información que uno maneja. Sí, es sí. posible que los votos del PRD le den un empuje muy fuerte a Miledis Núñez. Que vaya a ganar miles de eso yo no lo sé. Que vaya a ganar sí que yo no lo sé. Yo le estoy diciendo la información que yo manejo en función de... de Ustedes de, de me han sacado el tema central de... Es verdad, de, la persona el, que llamó sí, sacó el amigo de, que llamó me sacó, eh, de, sacó de contexto. Bueno, vamos a concluir el, el, el, el tema de, de la... Yo pienso que es, es una, una... Debe de hacerse... Tomarse algunas medidas para que los seguros cambien su, su proceder. Sí. Porque en definitiva, y nada más hay que preguntarle a un abogado, de esos que trabajan responsabilidad civil a ese nivel, para Ajá. que pregunte, ¿cuánto te dura a ti un proceso en los tribunales? Porque el seguro se niega. Yo le decía no, no, que no. aquí había un procesalista que era eh, que du du duraba 20 años con un expediente en los tribunales. Reenvío, van, reenvío, vienen, reenvío, van. Y cuando usted chequea las carátulas de los expedientes, U tenían 25 y 30 fechas. Eso quiere decir que cada vez que iban, ponían una fecha nueva por algo. Algo se algo pasaba, algo se inventaban. Señores, la, y una gente que ha tenido un accidente con la pierna rota o que ha gastado eh, dinero, tiempo, energía... Curando a un pariente o curándose él, no tiene ni siquiera la satisfacción de poder recuperar parte de lo, de lo perdido en eso. Entonces, no me vengan los seguros a mí a estar hablando. Pero sí, sí, aquí el tema de seguros y no solo el de vehículos, también no, no. el seguro, o sea, hasta los, los seguros, seguros full, en sentido general, el amado. El seguro full, el seguro full te tiene un deducible que cuando te pasa un rayón, tú no tienes que pagarlo de tu bolsillo y tú pagas eh, eh, miles de pesos por un seguro full al año. Venga acá, ¿y ¿en qué tanto Mira, creo que el marbete debe y, ser algo digital, pero no específicamente para el seguro. Y que incluso sea algo que tú no tengas que estarlo renovando qué sé yo poniéndole una cuestión a tu cristal, sino que sea algo que esté fijo y que sea algo verdad que tú lo puedas tener atendido Que te diga, ya él pagó el impuesto, no importa que tenga o no tenga el ticket. hacer una llamada. Tú vas hacer la renovación y que ya incluso cuando te paran por el mal que te dicen, ah, mira, esto está tapado Exactamente, exacto. Que no hay que estar, sí. incluso, que, que sea hasta escaneado. Vamos a escuchar a ver el amigo o amiga que está al teléfono. Buenos días. Bu buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. bien. bien. Con relación al asunto de los seguros, mira cuando ellos son efectivos, desde mi punto de vista, o sea, desde mi conocimiento. Sí. Cuando una persona tiene un accidente y mata, mata a uno para irlo a sacar, ahí son ellos efectivos. Cuarenta y horas mínimo dura, dura preso. Sí. Ha cambiado, ¿eh? O sea, eso va, viene para perjudicar a, a los familiares del muerto, ejemplo. Bueno, bueno. Sí, ya. gracias. Muchas gracias. Él dice ¿No? que son muy efectivos para eh, sacar me... a sí, cualquier sí. persona que mate a alguien en tránsito, ¿verdad? Sí. Ahí son efectivos. Pero no para atender a los familiares. Tienen un abogado, regularmente tienen abogado en cada pueblo que contratado y ese abogado, inmediatamente ocurre un accidente, la misma policía... Y tiene todo, todo escrito, nada más que ponerle el nombre. Exacto, sí, sí, exacto. Además, en 48 horas, el juez está obligado a tomar una decisión sobre ese imputado, o, lo, o, lo, o le da prisión, pero ahora todavía es, es peor que antes, porque antes... Como se trataba de un caso convencional, los accidentes de tránsito, la fianza era obligatoria de acuerdo a la ley 1014. Pero verlo. después del nuevo código se le, le pueden poner prisión preventiva a los choferes que tienen accidentes. Buenos días. Buen día, Carolina. Buen día, caballero. Buenos Buen días, día, buenos días. A, a mí me inquieta el trasfondo de por qué este tipo de seguro. Miren que no estoy renuente a la modernidad y que muchas veces lo digital es más seguro que lo físico. Ahora bien, si lo que quieren controlar es la cantidad de personas que tenemos seguro, ¿por qué no ponen esto como requisito a la hora de uno sacar el marbete? Copia de tu matrícula, Exacto. copia de tu seguro... Y entonces ahí cuantifican cuántas personas tienen asunto resuelto, Claro. Gracias. Pero Fenomenal. Yo es estoy esa... de acuerdo con ella siempre y cuando se logre que los seguros cumplan con su parte. Porque el problema es que le dejan el Ese... problema a sus clientes. Sí, lo que bueno. es correcto. Pero la, es, eso que dice la, la amiga televidente es una propuesta brillante. Cuando tú vas a renovar el marbete, incluso hasta para renovar, bueno, en caso de la licencia no, porque es personal. Pero cuando tú vas a renovar el marbete de vehículo, si no tienes seguro, tú no lo puedes renovar. ¿Tú sabes por qué tanta gente anda que, en la calle sin seguro? Se va a actualizar. ¿Tú sabes por Pero qué tanta me... gente anda en la calle sin seguro? Precisamente por la irresponsabilidad de los aseguradores. Yo renové sí, mi licencia. Porque la gente dice, ¿y de qué vale tú que cuatro de seguro si finalmente cuando tú acudes el seguro no te resuelve? Yo renové mi, mi licencia en 45 minutos. Una, una maravilla, sí. yo tengo que renovar la mía no, ya, ya está todo muy moderno. Eso, eso está, Ese, está excelente. Ese servicio está excelente. Bueno, vámonos al WhatsApp, mis amigos. Vámonos al WhatsApp. Mira, sí, eso oye. lo instauró Gonzalo, así que no. Eh, eh, dijo algo. Por fin dijo Tú algo. dijiste que está sí, excelente. No, no, no. Eh, eso está señores, excelente. Por eso fin Fulvio eh, dijo que algo está bien en este país. No, eso está bien. Cosas eh, por cosas fin. Cosas mira, mira, bien mira, Yerdán. Este mira esa foto. Eh, ¿Cómo quemar eh? la grasa? No, no, Yera, pero Vamos a ver, ¿qué es lo que dice? Este llena no es fácil. Francis Abreu... Ah, el bravo, Dios. Se que... merece ser felicitado. Por fin decidió quemar... No, no, pero qué es relajo? Un relajo. Qué relajo. Hay, ah, como si fuera bueno, un ¿qué hay que decir a la puya? O sea, que siempre el bravo, el, el locutor el bravo es el que ameniza eh, las fiestas carnavalescas de nuestro pueblo y a propósito de los carnavales y demás. Pero Geralt así no. Ay, mira lo que te dicen a ti ahí. Elsa López, Carolina. vamos a ver. En relación a la pregunta del día, dice... Eh, Ok, o sea, ya, ya, ya leímos esa sí. parte. Dice, ¿cuán. No, pero no fue a mí. ¿Cuánto odio tiene esa señora contra el PLD que acepte su derrota? Fue alguien que escribió en, rela... en los chats anteriores. No no fue a ti. No, no, no, no, no Tú ti. tampoco eres una señora. Y no, ah, okay. yo no he hecho no comentarios. Ah, Hoy bueno, no he no. hecho tantos comentarios Ay, pues, no. alusivos a mi desprecio ah. hacia ese partido. Inés Agustina, ok, dice entonces acá. Buenos días. Así se compran los infelices. Eh, con una fundita. Yo me pregunto, ¿cuántos días le dura? Porque se, comen siete, se come siete días a las semanas. Gracias. Gracias, Inés, por esa reflexión Eso a los cultural. Ciudadanos. Pero no quiere decir que esté bien. No, bien. pero a la gente le gusta que le den. Eh, entonces, eh, el, el número sí. desde fuera, desde Estados Unidos, aparentemente, 6825, dice. A un periodista serio, no parcializado como Yerjan, que vaya a la zona franca a ver si le dejan ver las naves que tiene llena de, caja, de cajas del plan social Tampoco para plan darla social. en estos días. Que averigüe por qué la candidata alcalde del PLD salió con una mano alante, como ella dijo. Pero de un solar que está en agricultura, que se lo apropió para su fundación y lo único que ha puesto es alambre. Y que cuando usted lo busca con el número de títulos que tiene, aparece que el solar está ubicado en Mata Larga, cuando en realidad está en Agricultura, cercados con alambre a la vista de todo. ¿Y por qué Yerjan no dice que su candidata destruyó todos los documentos de su gestión como gobernadora? Son denuncias muy no, fuertes. No, porque eso no soy yo que tengo que decirlo. ¿Qué Quien hace el Quien tiene que decir eso que le... es el, es el, el gobernador no, que salió de ahí. No, no, no, pero el gobernador. Juanito Antigua. Juanito cuando entró, como a, le, le dijeron, eh, de una auditoría que venía para auditar la, la, la, la gobernación. ¿Eh? Y él dijo que no encontró nada porque los papeles se lo llevaron, otros lo destruyeron. Eso está ¿Ya? público ahí. Coño. Pues, eso vaya. está en Quien debió entonces denunciarlo es Juanito, no yo pero Juanito lo dijo. Juanito lo dijo. Ahora eso, está grabado. Eso, ahí. eso del solar si sí es cierto. O sea, hay que investigarlo. Juega juégatela, la, Claro, es es que yo, es que yo para la, eh, eh, quisiera que me enfoque eh, Pedro aquí. Para la gente que piensa que uno es peleadista, no, yo no lo soy. Yo lo que trato de decir aquí es lo que yo pienso en función de lo que, de, de las investigaciones que uno hace. <risa> no, pero, ¿Te está con tu eh, propia bueno, <risa> bueno, no, pero mira eh, pero el, ya, si Esas denuncias que eh, hace ese amigo eh, televidente son muy graves Claro, hay que investigarlo Muy graves ¿sí? Miledis Núñez, candidata a alcalde del PLD Que se llevó los es papeles bueno de la gobernación eso, y, y que otro lo y destruyó no, Él dice es que está, eso está por ahí A lo entrevistaron Él lo dijo. Él Vamos a ver, buenos a ver. días. Buenos días, estaba trancado el teléfono. Ajá. Sí, eso. Es este, Pero, Quiero decirle algo a Fulvio, Fulvio, no, ¿no? este es su alcalde en el Sánchez Duarte, el centro comunal, Ajá. como tres pasitos para salir a la calzada. Oye, dejaron esos asitos feos, la entrada, la calzadita, que no sé ¿eh, qué. Es el el poquitito, teléfonos? el poquitito que sirve ah. de entrada. Sí, eso está feísimo. Pero qué mezquino. Son. Oh, Dios mío. Me qué mezquino son. En el eso, es que mesqui... eso se resuelve con un par de funditas de, de la, cemento. Gestiona no, eso, no, no. Es Fulvio, no. gestiona eso. Que hagan la cosa bien. Eso va a resolver. Yo, yo, yo estoy seguro que el alcalde no sabe eso. Entonces, continuando ya cerrando esa parte ahí del amigo televidente. No, dale al alcalde, eh, a, la, a la candidata eh, alcalde que responda ante esa eh, situación. Él acusa de que el solar de agricultura se lo apropió para la fundación de Miledis que lo tiene cerrado con alambre, así que el título está en nombre, eh, o sea, que está en otra ubicación. Bueno, el 9884 dices felicidades. Pero sus... eso es un disparate legalmente hablando, porque a quien perjudica es a quien quiere hacerse propietario de ese solar, porque ahí hay una, sobre, so, una, sobre, una sobre, eh, eh, superposición, creo que como se llama, eh, yo no conozco mucho de la ley inmobiliaria, pero eso lo que es un lío es un perjuicio. Eso es muy difícil que se establezca. ¿Sabe por qué? Porque si fuera con el sistema viejo en que se hacían los, los, los trabajos de deslinde, eh, pudiera pasar. Pero ahora, con el sistema geoposiciona de geoposicionamiento, uh -huh. es muy difícil que eso pase. De hecho, cuando esas cosas pasaban antes, ahora es que se han descubierto. Y hay gente que tiene su casa o su finca en un supuesto, una supuesta parcela y realmente es otra que le toca. Y el que le tocaba aquella, están, como dice la gente, cachicambiados. Sí. Están inversas, invertidos. Investigarlo. Eso, eso, o sea que, que yo, yo dudo que eso sea verdad como él lo está planteando y eso si es así, a quien perjudica es a la propia claro. milady. Ahora, claro, el solar por eso le hacemos está Y está cerrado claro, con alambre. Sí, claro, pero, pero, vamos pero a hacer pero a la investigación. Si no dice lugares. que el solar está ahí, cualquiera la puede desalojar. Pero entiendes? lo grave de esto es que eso es un terreno del Estado, o sea, ahí bueno, es la pero denuncia. Bueno, no pudo haberse lo comprado al Estado. Sí. O el Estado o, puede vender. que el Estado se lo donara, por ejemplo. O se lo donara a, a una fundación, a fundación que, que te... ya tiene. Y eso es malo. Hay que comunicarse. Ah, que hay que investigar el procedimiento. Pero la fundación tampoco está ahí. Eh, no, no, pero hay... sí está creada. Pero hay que ver. si sí está hay que ver. creada, está funcionando no, pero, legalmente. No. Porque yo recuerdo. En el terreno, que Estando no, en la procuraduría, no, yo recuerdo. No en el que yo... terreno, no, que él denuncia ah, que no okay. está. Buenos días. de respondan a Vamos a ver. Yo vivo en la Tomás Castillo y tenemos dos lámparas bañadas Y hemos ido muchísimas veces a la corporación y hemos llamado y de todo. Y no nos hacen caso. A ver si ustedes me ayudan en ese problema, por favor. ¿Cómo no? Eh, ¿Cuál es la dirección, por favor? En la Tomás Castillo, en el barrio Santa Ana. Tomás Castillo. En el barrio Santa Ana. Un llamado a Edenorte, por favor. Dos lámparas esto causa que puedan eh, dos hacer robos, muchos... Dos robos hicieron, a, han hecho ahí eh, una banca y un señor, le dieron muchísimos golpes y lo despojaron después. Bueno, atención del de de norte. norte, que si no tienen la lámpara ayer ya se la va a donar. Yo no, pues yo no soy candidato a ah. alcalde, ni, ni a diputado, <risa> ni a regidor, ahora que hagan los aportes. Atención <risa> <risa> milady atención Siquio, ustedes que son los candidatos a alcalde, eh, no, donen esa ¿Por lámpara, qué tú no hablas de, de, de... Mira, que están llamando aquí? de los otros candidatos. Vale. Ah, bueno, Manuel Trinidad también. Manuel Trinidad. Chino también. Alianza País no el es chino. recursos, está, ¿no? está el chino. Los ¿no? que también. tienen son los que están en el gobierno. El chino que dijo que iba a resolver los problemas de Macorís, que Seguimos. vaya, este, que comience este a resolverlo. Este programa, miren, este programa dinero, es un programa demasiado Amado. interactivo. Aquí la gente opina mucho. Miren, eso está lleno, de eso WhatsApp y claro. después, el teléfono. Y Telef ustedes sí. no dejan hacer programa uno? Vamos pero a ver bueno, buenos días aquí en el canal. <risa> el programa de ustedes. Tenemos una <risa> llamada aquí. Buenos días, primero aquí en el canal. En el teléfono, en el teléfono tenemos la llamada. Buenos días. Buen día. ¿Le escuchamos? Pero, sí, buen día. Sí, buenos días. Buenos sí, sí. días. Buenas. Buenas. Buenas. Sí, no, es para, es para, Ustedes estaban hablando del tema de los seguros. Bien, sí, sí. Entonces, nosotros no tenemos un enlace aquí. La BGI y las instituciones de seguro para dar eh, eh, los, las placa. Por ejemplo, usted va por ejemplo, a sacar un malvete a un banco y automáticamente pues, no le piden el seguro. Eh, debe haber un enlace, como por ejemplo en Estados Unidos. Para usted registrar un vehículo, tiene que tener el seguro. Claro. Automáticamente usted saca el seguro. Ya usted va al departamento de veh vehículos de motor, que auto automáticamente sale allá y le dan su seguro. Lo que sucede aquí, la mayor parte anda sin seguro. Y la gente hoy en día compra un, compra un vehículo. Si pone un seguro de ley, ya es conocido un seguro de ley, usted tiene que tener un seguro de responsabilidad civil que le cubra un accidente, que le cubra un motor que se le traye Porque todavía en este país no hemos organizado el sistema de, de, de vehículos de motor, ni de cuatro ruedas ni de dos ruedas. El de dos ruedas anda con manga, a manga por hombro, sin placas, sin seguro, sin caco, sin nada. Y nosotros tenemos la capacidad en menos de un año de organizar el sistema de vehículos de motor de dos gomas primero donde los vehículos de, de moto anden con sus placas, con sus luces, con su casco ordenado y con su seguro. Porque si tiene un accidente, ahí mismo le puede cubrir eh, eh, un, un hospital, una clínica. El que compra un motor de 80 mil pesos puede pagar, un, puede pagar un seguro de 3 mil pesos que le cubre responsabilidad civil. Claro. De Manuel Torillo, buen día. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Eh, un experto eh, en seguro. Eh, Manuel el que Torillo. Ya, llamó. Eh, pero que cubre algo lo, de, lo, de lo que, lo que es pasa: cosa, que los seguros tienen que mover, ser que no responsables es, y no es, da tanta vuelta. Es la vuelta traba, para lo grande. Le buenos días, es la traba el que le ponen. Claro, que por eso, eso que la gente anda sin seguro. Buenos días. Buen día. Bueno, pues se fue. Okay. Vamos, vamos a los WhatsApp, avanzamos. Vamos a conseguir una silla, señora aquí. Para los para lo televidentes, para que venga uno diario. <risa> no, así mismo, continúe llamándonos vamos, al celular vamos, y el vamos, teléfono vamos ver, o sea, que ve en pantalla. El 9884 dice, nos dice, felicidades, ustedes tienen un excelente programa. Gracias. Tenemos otra llamadita, vamos a ver, buenos días. Buen día, le habla Elsa de la cuarta Elsa Buenos días, Elsa. Elsa. Día. Ay, ya que me pero que si hay muchos mensajes y la gente llama, es que el programa que más se ve. Claro, eso que más se Usted este tiene el razón. Ahora, el programa que más se ve. Es sí, el este programa de ustedes. Gracias, Elsa, ¿cómo está gente. el agua? A eh? la respuesta mía, a mi respuesta, que la señora que llamó fue... Que el PLD, que se lleva a no, pero que no fue a la dama que está ahí. Sí, sí, no fue a, a mí. Ah, a la okay. de mala manera, a usted. Ah, no, que yo no, no la de... <risa> <risa> Muchas bueno, gracias, gracias a Elsa. Gracias, Elsa. Sí. De la Salud, Elsa. Para... Elsa. Elsa. Elsa. ¿Cómo está? Ya la Guarana tiene agua. Aquí poco a poco van haciendo la calle. Lo que pasa que la gente que es contrarios contrario al gobierno que viven atacando. Ya. Pero aquí poco a poco. No a y, y ya tiene drenaje de aguas servidas. El drenaje de, de aguas agua negras ya. Entonces de calle, de calle, le puedo ah, no, no? no, no, no a la calle. Le puedo a la calle y lo conté. Le va a eso. Ah, no, no, es Poco a poco. Qué, qué, qué optimista. <ríe> somos <risa> bueno. de la, la gente de la calle. Ah, vamos a ver, tenemos otra llamadita. Un <risa> momento, sí. vamos Adelante. a ver. Buenos días. Le escuchamos. Buenas. Adelante. Buen día. Se Buenos días. Buenos días. Es hey, Agustín de la Duarte Arriba. Hola Agustín, Agustín. cuéntanos. Donde la alcalde no se recuerda que vive gente en la Duarte, en el Callejón Castillo. <risa> Ay, pues donde quiera que uno cruce brincando en un motorcito porque sale de un hoyo y cae al otro. En la Duarte Él Arriba. Cuando llegue botándose por todos los lados. El Callejón Castillo. En la, que duarte y la Duarte arriba. Vengan con la cámara para que sí, vean. Pa no Vamos a ir por en allá. Rumbo, en, la, en motores no pueden subir ni en vehículos tampoco. <risa> nos vamos en burro, nos vamos en burro Duarte bueno, Arriba, Callejón Castillo Para que puedan subir bien, porque no, en motores ni en vehículos no van a poder subir Buenos días, gracias, buenos gracias, días. gracias, gracias Gracias la gente de la Castillo no, Arriba suerte. Vamos a ver, eh, Willy eh, de prensa nos continúa mandando las informaciones de la paralización que eh, hay en el eh, Ranchito Dios. Moradores han cerrado esta comunidad protestando, exigen el arreglo de sus calles. Ay, Dios, ya, ya. tienen los ciudadanos que llegar a este punto para que le cumplan con sus solicitudes y con el derecho a tener bueno, sus calles bueno, asfaltadas y, derecho, y en y buenas condiciones. Y a libre sí, aunque no se justifica que ellos obstaculicen el tránsito, pero caramba, que tendría que desventajar. Te Así con J. Eh, vamos a continuar, mire, mire, ¿tú crees que es fácil? Mm. Eh, Alberto, del sector Las Colinas, nos manda esta imagen de buenos feliz días Marte. y feliz martes. Gracias, Alberto. El licenciado, sí, Manuel Gar sí, sí. licenciado Manuel García nos dice Ay, saludos. El seguro es más para salir del paso. Cuando los DGC y los operativos de la policía te paran para el chequeo es la realidad sí, que es se vive acá. Esa es la realidad por de lo la que verdad. hemos citado acá con con el tema. Y el el, le dice el la seguro. Sí. Elsa <risa> el el de las guaranas que nos llamó para decir que ciertamente no era hacia sí, a mí sí. que se refería. Sí, supe que no era así. Elsa, gracias. Eh, Francisco Javier dice el PRM está soñando que va a sacar al PLD del poder. Francisco Javier García. No. <risa> <risa> Parece que <risa> ellos <risa> se les olvida que el PLD dañó el pensamiento de la mayoría de nuestros ciudadanos que piensan solo en dinero y en base a eso ellos tienen todos los cuartos del mundo y la junta central ellos la manejan los, manejan los votos como ella quieran sigan creyendo que el Maco peje. Eh, eso vamos a agradecérselo a Joaquín Balaguer Y luego a Leonel Fernández Seguido por Danilo Medina Así mismo, es negro Vamos de Bronx, New York Nos dice, esa respuesta de Yerjan Fue igual Como esquiar una bala de un cañón no, Juega yo, yo no tengo compromiso con nadie, esa es mi ¡Juécatela. ventaja que no le cobro a nadie ni cobre ninguna institución para no tener compromiso con ningún político. El 2270 nos dice: ¿Por qué el ayuntamiento el no quita esos escombros de la entrada de vista al valle? Eh, Están déjame esperando un accidente. Déjeme explicar eso. Uh -huh. Cuando se hace un badén, en, en, en, por ejemplo, en un lugar, normalmente los escombros se dejan varios días hasta que el cemento. Como, eh, eh, frague, fragüe fragüe fragüe Y se endurezca. Eh, sí, se endurezca para que la gente me entienda. Uh -huh. Es verdad. <risa> <risa> qué vaina. Y eh, entonces, hay que dejarlo. Yo te voy a cobrar dejarlo, yo, yo te voy sí, a ti. Este mi diccionario. Eh, exacto, exacto varios, sí. Entonces, señores, hay que dejarlo varios días hasta que frago el cemento, hasta bien, que se ponga duro para que fundamos. Entonces, vamos a darle un chancecito al ayuntamiento que, que en ese aspecto está haciendo buen trabajo. Muy no, bien. No, no nos desesperemos. Entonces, continuamos con Rigo, desde New Jersey, que dice, Yerjan, soy simpatizante del PLD bochista desde 1974. Me cansé en los... Me cansé de los abusos de gobernar del nuevo PLD. Sí, vota en contra. Hace muchos por el PRM pochistas. o por otro partido, entonces. Dice Carlos, ¿pero dónde está agricultura? ¿Eso pertenece a Mata Larga o no es así? Público. No, no, agricultura pertenece a San Francisco, Matos. Sí, sí, sí. Eso está ahí en la entrada. Sí, sí, pero Mata Larga. Salga en agua. Y el 6825, que es un número eh, de, de fuera, ¿Y? internacional, dice: Amado, es simple, investigue. Lo primero es, vaya agricultura y véalo Hace cuatro años que salió la fundación eh, La hará no, o lo hará no, cuando no, se retire de política Hace más hace Sí, hace No, más. no, la fundación tiene más sí. de cuatro hace años más, Pero más, como quiera al caballero que nos está viendo Lo vamos a investigar de todas maneras Y dice él, y nadie puede ostentar cargos políticos Que ostenta cargos políticos Un cargo uh -huh. público, adjudicarse a un terreno del Estado Sea como sea, en ninguna condiciones, dice él no hay que ser abogado para saber que eso va en contra Pero de el la Estado ley. puede donarle a una lo, fundación lo que haga un trabajo. Miren. Hay que ver en qué condiciones. Consolarse. Vamos a terminar con Olimpia para yo decir lo que hacen lo, que han hecho todos los diputados todo el tiempo. Olimpia Delgado dice, buenos Elidio días, del abogado. Eh, mis amigos, igual, por favor nos... Igual para ella. Ah, sí, ayer Olimpia ella no sé Al mismo tiempo no se interrumpan ni hablen al mismo tiempo, así no se entiende nada. Olimpia Delgado Pero Pantalea. Olimpia hoy ha habido Hoy hay sí. paz aquí Pero esta mañana <ríe> Miren los, La mayoría de diputados Para no decir todos Han creado eh, Fundaciones alternas ¿Para qué? Para beneficiarse Del propio dinero del Estado ¿Qué hacen? Que tienen una fundación Y como tienen la coyuntura A través de, de las diferentes instituciones Reciben dinero por ahí Ya se vio por ejemplo Con la hermana de Danilo Medina Que tiene una fundación Pero la mayoría De los diputados Lucio Mochila Sí tienen fundaciones y sí. por ahí subsionaban muchísimo dinero para su fundación. ¿Y qué hacían? Pero no solamente Vaya los diputados. Usted a saber. Lo que sí. pasa es que las fundaciones... Dependiendo del trabajo que haga, tiene la opción de ingresar al presupuesto nacional sí, con una partida. Claro. Y eso pero, mucha gente está haciendo fundaciones por eso. Pero los diputados lo, diputado lo hacían, en el caso de la fundación claro. de Miledi, la tenía antes de ella ser de diputada. De, Pero No, no sabemos lo vamos a investigar así es, todo mucho eso. antes de ser diputada. Sí, sí. Bueno, vámonos a la sí. pausa, señores, regresamos en breve, no se vayan. Hay vamos más contenido bien, desde yo. mañana. Cuando a Juanito nos entrevistamos...